Mi nombre es Domingo Abel Mantilla Villamizar. Yo trabajo acá en la región hace 26 años, en el año 96 llegué a esta preciosa región. Conocí acá a mi esposa, me radiqué y pues me dediqué al trabajo en la minería. Siempre ha trabajado artesanalmente eh, por la ancestralidad, pero el problema es que las zonas mineras, las zonas de trabajo las adquirieron las compañías extranjeras multinacionales y nosotros nos quedamos sin zonas de trabajo y ya pues por la ley y por el gobierno ya nos catalogan es como ilegales, como, como criminales. Ya nos están criminalizando el trabajo y pues por parte de lo que es la, la fuerza pública ya se nos persigue, se, se nos decomisa herramienta, se nos quita muchas veces la carga que nosotros sacamos dentro de las minas y pues ya le toca uno trabajar esas escondidas prácticamente.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 Un ecosistema que se debe proteger, no solamente pensando como colombianos, sino como humanos, este, habitantes del planeta Tierra, ¿no? Por lo menos me parece muy importante ese páramo porque es el que nos abastece a todos. No solamente eso, o sea, mucha gente es muy importante como para que lo vayan a explotar así. piensa en, en oro, petróleo, pero nunca piensa en agua, el agua es vida. ¿Qué ganamos teniendo mucha plata y no tenemos agua? Entonces Bucaramanga entre 20 años, ¿qué?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 Ya los expertos hablan del daño que se ha ocasionado en los ecosistemas de páramos por aquella minería pequeña. Ahora, en relación con la pequeña minería o la minería artesanal, con ella hemos convivido hace muchos años ahí, ¿cierto? Pero la verdad, eh, nosotros consideramos que la pequeña minería impacta, pero los impactos son mínimos. Y esa es, digamos, una razón por las cuales nosotros consideramos que con el pequeño minero y con la minería tradicional se pueden hacer algunos acuerdos y ellos están abiertos a proyectos sustitutivos. Allí y hay que formularles y presentarles una serie de proyectos para que poco a poco y paulatinamente se vaya haciendo una labor sustitutiva de, de la pequeña minería.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 de alguna manera colonizarnos. Prácticamente la gran minería está acá desde que yo llegué acá. Y lo que yo he visto es que ellos siempre han tratado es de, de quitarnos a nosotros de medio, de acabar con el pequeño minero. Los que estamos aquí, vivimos acá en la zona, en la región, en el corazón de los proyectos, nosotros tenemos mucho que perder, y el problema es que ellos ahora dicen que si las personas que estamos acá que tienen su pedazo de tierra, tienen de pronto una mina, que hay algunas personas todavía que tienen su mina formal, que llegaba al caso de que ellos lo licencien, que a las personas de acá nos quieren reasentar. Ustedes saben que estamos en el ojo del huracán. Primero, por una delimitación donde no se, no, se ha, no se ha llegado y lo que nos tienen ahorita es en una incertidumbre terrible. Segundo, por una pequeña minería que está a punto de desaparecer y que estamos siendo tipificados como delincuentes. Tercero, por nuestra agua, nuestra agua como líquido vital y que sería lo único que nos eh, garantizaría la permanencia en el territorio. Para mí es algo muy delicado, pues es el futuro de, de nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque es el agua que surte a Santander, especialmente a Bucaramanga y a muchos municipios. Entonces eso es directamente un daño tenaz que le pueden hacer a Santander con legalizar cualquier cosa que vayan a hacer ahí. Pues se ha hecho muchas marchas, muchas manifestaciones y la verdad no encuentro respuesta porque ya se ha visto que nos oponemos como santandereanos, como colombianos que somos, nos oponemos completamente porque la tenemos clara que primo al agua antes que el oro y yo no sé por qué siguen acá. Entonces ya. El Estado en este momento tiene un papel relevante y de una responsabilidad inmensa sobre este territorio. Hay diferentes proyectos que hoy están cursando a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero también del Ministerio de Medio y Energía, y hay proyectos que confluyen en este momento histórico y que hacen mucho más compleja la situación. Y en esos procesos jamás se le consultó al constituyente primario. Jamás el pueblo fue consultado frente a la delimitación del páramo de Santurbán, que por sentencia T361 ha definido que efectivamente se delimite, pero que en lo posible se afecte lo menos que sea factible en zonas donde existe un páramo que está siendo delimitado. Entonces allí, el tema es, allí la delimitación del páramo es un factor que influye precisamente en la subsistencia de las comunidades que están asentadas sobre esta cota del territorio. Pero también la minería, con el proyecto Sotonorte, que hoy está agenciado por una empresa árabe y que es interesante en términos de su, de su proyección. Y hoy por hoy, sin tener licencia ambiental, viene adelantando una serie de actividades que han afectado la cohesión social, que tienen en estrés colectivo a la gente y con una incertidumbre muy alta frente a un proyecto que, si bien es muy interesante, necesita mirarse desde el Estado. Las Cortes en sus sentencias dicen que lo que quede delimitado como páramo no debe haber ningún tipo de minería. En nuestro país, la concesión de un título minero solo da facultades a la empresa para la exploración.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 764 millones de dólares. Eh, aquí en este punto eh, inició Grey Star, más o menos en este sector en el año 91. Incluso muchos de nuestros paisanos, yo mismo empezamos como empleados de esta empresa eh, hoy llamada Ecodoro, no? Son Eran canadienses estos dueños, pero se creó aquí en California. Inicia sus estudios, perforaciones. Todas esas montañas fueron, estos alrededores fueron chuzadas con perforaciones a 500, 600, 700 metros, eh, muy buenas muestras salían para ellos y el estuvo incrementando su valor, ya que se movía en la bolsa a nivel mundial. Incluso yo en ese tiempo, desde ser obrero concejal, defendí a Grey Star pensando que era lo mejor que le podía pasar a California. ¿En qué terminamos? Ella yéndose, demandando al Estado. Ellos tienen una pretensión de 700 millones de dólares, dólares aproximadamente en esa reclamación y los californianos no nos, no nos quedó ni esto de, de algo de percibir de esa presencia de Grey Star hoy en día de cobro. Entonces, no dejo ni saludes. En una situación de esas, se nos vamos a ver afectados todos los colombianos, todos porque estas indemnizaciones que se impongan al Estado colombiano van a salir, eh, su pago va a salir básicamente del presupuesto social, de, que tiene el Estado colombiano para invertir en salud, en educación y en otros eh, aspectos sociales que demanda el pueblo colombiano. Entonces, eh, digamos, eh, sería muy lamentable que, que, que nos impongan eh, multas, indemnizaciones por cuenta de demandas de multinacionales eh, eh, eh, para, para los colombianos, eh, una carga, digamos, demasiado onerosa. Este territorio tiene tres riquezas para mí. Es el agua, su gente y el oro. Y como veo las cosas, si se da la licencia a una multinacional bajo las condiciones que están estipuladas actualmente, ellos se van a llevar el oro, posiblemente se va a secar el agua, que es lo más importante que tenemos en esta región. Y a consecuencia de todo esto... La gente, los que estamos acá, los raizales